Víctima de un robo de un celular. Claro. ¿Qué es lo que pasa con esa persona? Explícame. Esa persona anda acabando con todo lo que encuentra por ahí. Y hasta ahora estamos huérfanos por ahí. Porque ella tiene un papel de loca o no sé qué cosa. Y si cae, de una vez la suelta. ¿Cómo te robó el teléfono tuyo? Metió la mano para una persiana. ¿Y te lo llevó entonces? Claro. ¿Dónde fue eso? En Pontón. ¿Hay otras personas también que se han quejado con esa situación? Claro. Ahí, ese mismo día se llevó dos teléfonos. ¿Qué tú le pides a las autoridades entonces? Que tomen carta en el asunto y trabajen con ella, porque entonces nos vamos a vivir de relajo. Hablamos de una muchacha que, que intentó vender a su hijo. Esa misma es. Bueno, ¿qué nombre tuyo? Arnulfo Castillo. Ya, ¿Qué es cierto? ¿Qué iba a ya, ¿qué es mentira, cierto? mentira eso, eso es mucho mentira eso, eso es mucho mentira de lo que él lo dijo. Eso era que él le estaba envenenando la mente a ella y, y quería y quería ella, po, po, ponerle a ella de mojiganga porque ella estaba media mala de la mente. ¿Quién, quién, ¿Quién? El tipo de allá, de rabo chivo. ¿Quién tipo? ¿Cómo se llama él? Yo no lo conozco a él, fue la primera vez que yo lo había visto a él, yo no lo conozco a él que le van a dar por 10 mil pesos? Él, él, dijo que la papá dio 10 mil pesos y que relajando, le dijo a él. al hombre. que era relajando, no, dice, yo, ¿esos ah, que tú tienes la cara? No, eso ¿que fue eso? que me pasé con ah, un mujer. ¿Otra cosa entonces? Sí. ¿Entonces qué le tiene que decir un Que, decir? que él, él, él quería comprarse el obligado a ella era. Él quería comprarse el obligado, pues yo no sé. Yo no sé por qué, porque ella. No, yo no sé el nombre de él, ni lo conozco ni nada. Ay. ¿Usted no intentaría nunca hacer? No, ¿cómo va a ser? Que yo voy a intentar vender a mi hijo nunca eso es una que él levantó calumnia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 Ahí ese mismo día se llevó dos teléfonos. ¿Qué tú le pides a las autoridades entonces? Que tomen cartas en el asunto y trabajen con ella porque entonces nos vamos a vivir de relajo. Hablamos de la muchacha que, que intentó vender a su hijo aquella vez. Esa misma es. Bueno, el nombre tuyo? Arnulfo Castillo.